Sin precedentes para la gran cantidad de personas que salieron a las calles a decir somos campeones del mundo y queremos ser parte del festejo. Pero por supuesto, más de 4 millones, yo creo que no se arriesgan a decir, pero algunos hablaban de 5, hasta de 6 millones sí. de personas que llegaron para alentar a la selección, para recibir, para disfrutarlo. Impresionante las imágenes aéreas que hay. Donde vos decís, no puedo creer, todo eso, mirá lo que es esa imagen. Mirá lo esa. Que es eso. Pero hay otra imagen donde muestra los puentes, los puentes, los los puentes de los puentes, puentes sí, exactamente, increíble. la circunvalación y demás. De, una cosa pero realmente increíble que vos decís, bueno, obviamente la mayor movilización en la historia de, de la Argentina. Sin duda, Absolutamente, sin duda. Vos es que Porque las un... otras movilizaciones grandes, lo hablábamos con Julián, sí. ha sido hace muchos años, sí. cuando vuelve Perón Ezeiza, que fue muchísima gente. 73. El famoso 17 de octubre, recordame el año 45. 45. Por más que hubiera mucha gente, no había ni 6 millones en toda la provincia. Claro. Igual pensábamos con Julián, ambas tienen eh, 16. Visiones, 16. Sí. O sea que uno de cada tres <risa> habitantes de Lamba estaba, estaba en la fiesta. Y aparte de gente de todo el país, ayer nosotros con Gisela hablábamos imagen. con gente en ese, y se sí. decían, yo vine de La Rioja, otros que venían de las zonas más profundas de la provincia de Buenos Aires, ya ni siquiera con urbanos ya ni siquiera amba Bahía Blanca. No, impresionante. Digamos, mira eso profundo también. Eso es impresionante, las imágenes. Lo que también hay que decir es que es imposible saber. imagínate que ya no podemos establecer la diferencia entre 4 y 5 millones. Claro. Porque es tanto y están tan, tan desperdigados por todo el territorio que ¿quién tiene un contador para saber cuántos son? No, es muy son. difícil. Es muy, por eso dicen, viste, que la mayoría han titulado de 4 millones, más sí. de 4 millones de personas de, millones. de ahí en adelante. Bueno, el número es eh, realmente impresionante. Bueno, allí llegó todas las personas... No importó el calor, no importó absolutamente nada más que ver a la selección y tener aunque sea dos segundos ahí al Messi frente a vos. Viste okay. a Messi, a cualquier jugador, a todos los jugadores de la selección allí en esta batea que los llevaba. Claro, en esta batea que los llevaba. De hecho, uno de los trending topics en Twitter, uno de los conceptos más comentados, difundidos, era vía Messi. Sí. Como aquella famosa frase de los italianos, ¿te acordás? O visto Maradona. O sí. visto Maradona. Díame Vi si viejo lo sí. tuve ahí frente a frente respirando mi mismo aire. Y así se va ya quizá la última de las jornadas de celebración del la Argentina. Ahora, ya que sacás ese tema, realmente, aunque él decía que no, estaba un poco a la sombra de Diego Lionel. Sí. Por esto de no haber ganado un mundial y no haberse puesto un Mundial al hombro como fue el 86, que Maradona no tenía el equipo gigantesco que tenía Messi. No, para mí, para mí sí. Para mí el equipo del 86 era equivalable a este. Porque vos tenías un Burruchaga que hizo el gol en la final, tenías un Baldano bueno, quizás no tenías este pedazo de arquero. Eh, atrás tenías a Ruggeri, tenías ahora Ticochea, no sé, no sé. Yo veo los partidos y veo que Diego es... Es omnipresente en todas las jugadas Que no es tanto así con Messi Más allá de que se puso sí, el equipo al hombro sí. también Pero mi tema es este Era una mochila muy pesada que tenía Lionel sí, ¿Me sí, entendés? Sí, igual. Y ahora, ahora. son dos, dos gigantes Dos estrellas, dos sí. extraterrestres Pero esta cuestión, de esta comparación Que siempre tenía con Diego Maradona Creo que eh, le va a permitir Vivir en paz a él Porque realmente era una mochila muy pesada para Lionel Totalmente, aparte desde sus inicios ha comparado sí. con Maradona o sea, permanentemente sí, en esta comparación, quién es mejor, si uno o el otro. Y la verdad que yo me lo imagino a Leonel escuchando esto y decir que déjense, es cada claro, uno tenemos lo claro, suyo, claro. cada uno nacimos... Hay un posteo que a mí me encantó siempre que le preguntan, ¿qué, qué sentís? Y dice, yo siento que esto fue un don que Dios me dio. Uh -huh. Yo trabajé y lo trabajé, bueno, para llegar y para, para, no sé, para crecer y demás y llegar. Pero sin su ayuda no lo hubiese logrado. Bueno, Valdano ¿Alguien? habla muy bien de los genios. que Dice, genios se nace, los genios no se hacen. Lo que el genio tiene que hacer es no estropearla. Claro. Eh, como le pasó a Diego, que si se imagina lo hubiera sido yo si no me hubiera drogado. O sea, el genio tiene que entrenar para que el genio... Pueda manifestarse, pero evidentemente lo que hace Lionel y lo que hace ella Maradona, eso claro. vienen los genes, eso lo que... no te lo enseñan en ningún lado. Pero aparte porque... el fenómeno, perdón, Julio. No, no, por favor, ven. No, digo, el fenómeno de provocar esto con... nosotros como argentina, porque somos hinchas de arca, o sea, somos argentinos y hinchamos por nuestra selección. Pero lo que provoca en gente que no tiene nada que ver con la Argentina, nada que ver con nuestros sí. colores, nada que ver con nuestra. El y Diego es, lo generaba, pero me parece que Messi más. El Diego lo generaba, me parece que Messi más, en lo cual hay que también tener en cuenta que la comunicación ahora también está Editing. mucho más globalizada. Pero el digo lo generaba. Eh, ya los escoceses lo querían desde siempre, lo siguen queriendo. Pero no Messi más, y acá es obvio que yo soy más maradoniano, pero es una cuestión de edad también. También, obvio. Pero ¿por qué crees que Messi más? ¿En qué lo ves que Messi lo genera más que no, Maradona? Me parece que lo que vemos es más cantidad de gente en mayor diversidad de claro. países bancando a Messi, queriendo que saliera campeón, cuando te muestran, por ejemplo, a los referentes, a los actores, Ajá. a los músicos, diciendo, yo quiero que Argentina gane la copa porque, porque ahí está o sea, Lionel. No dicen Maradona, no ¿Qué? dicen porque Maradona, yo siempre Para. lo seguía Maradona. O sea, es como que no dijeron más nada de esto y, y siguen ahora con Lionel, destacan su figura yo creo que también tiene que ver un combo completo como él es como persona. Y ahí hay un tema también. Para mí ahora me llega Messi, más. Sí, ahora sí. que Messi ganó la Copa y en ese sentido se equiparó con Maradona, sí. bueno, ahora el que, no digo queda a la sombra, pero queda desbalanceado, es Diego. ¿Por qué? Porque en términos de títulos a nivel personal, Messi tiene una infinidad uh -huh. más. Decimos que Maradona solamente ganó 11 títulos como futbolista. Premios individuales también, pero 11. Messi ganó más de 40 y después, si vos analizás la forma de ser afuera de la cancha, y Lionel le gana en eso también. Y sí, porque... Lionel le gana objetivamente en eso también. Amadores y odiado odiadores claro. más tuvo Lío, Maradona por el comportamiento es que y el temperamento. Pasional, ¿eh? el que pero, es una que pasional. maradoniano no lo vas a convencer objetiva, con esos y, argumentos? No, no, puede que no lo convenza, pero es un argumento objetivo. El Diego ha tenido incluso amoríos que presuntamente han rozado sí, claro, sí. lo delictual. Sí, claro. ¿Claro? Sí total Messi hasta acá en su vida y en su 35 casi 36 es intachable en ese y en otros aspectos nos fuimos no, recontra bueno, pero es la charla que también se da en casa se da en casa se da donde están los maradonianos que te dicen no, igualmente Maradona no tenés que mezclar una cosa con la otra pero yo creo que es un todo o sea, creo que es un todo y cuando tenés un referente como un fenómeno como Lionel donde en muchos aspectos te generan cosas lindas, decir que bueno, poder ser unido, ídolo, estar en la cima de todo y no perderte, sí, ¿no? Igual, y total. que no te come el personaje claro, en este caso sí. y que puedas ir disfrutando de todo lo que genera.